El sábado viene un tipo, 20 evangélico, y me dice, dame una bola. Yo pienso que va para la iglesia. Me meto por una calle locura y me dice, pase mi motor, a punta de pistola. Yo cuando vi eso, si yo una no vez se lo di, porque yo no. Y digo, yo te, yo te conozco a ti, yo sé dónde tu vivo y todo, tú vas a ver qué es lo que es. Y el tipo se fue. Eh, ya sabemos dónde está y, y dónde vive. ¿Dónde fue eso? Eh, es el Acercero con un ¿Qué tipo de motor es? Ese? Un Fénix negro. ¿Te amenazó entonces? Sí. ¿Qué sentiste en ese momento? Con los frío, porque fue la primera vez. ¿Qué fue lo que utilizó para hacer eso él? Eh? Ese viste evangélico, de noche y es para atacar. Un morenito ahí. Eh. ¿Tú me viste entonces con una mora? Eh? Sí.